Los pinchos a la hora de morirse. ¡Uh, uh, uh. ¡No, Dios! Me, me mataste, chingado, Me violó el terror y me ¡Vete a ruta, ¡Vete a esa cruz! ¡Uf! Crono, ¿no? ¡Uf! ¡Shaka, por prenda, ¿no? ¡Uf! ¡Voy, seis. ¿sí? Ay, don, ¡Oh, sí, mana, papá! ¡Simana, sí, sin mana, sí, mana. oye oh, que dan, la semana, si loco! Ay, lo no que mamón! sin primera no No que preparado, que mamón! ¡Ay, que ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi hijo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gigi.